Hola a todos, mi nombre es Marlen Sánchez, tengo 33 años. Eh, quiero comentarles un poco mi experiencia con la bioenergía. Yo el, el sábado pasado, el 25 de noviembre, eh, me encontré con Miguel para que me hiciera unas terapias porque yo había asistido a la psicóloga y me había diagnosticado un cuadro de ansiedad bastante severo. Me había dicho que tenía que ir con, la, con el psiquiatra para que me medique, no tengo una medicación, el tiempo me lo iba a indicar el psiquiatra. Las medicinas también. Y que poco a poco iba a lograr salir de mi cuadro. La verdad mi cuadro era bastante agudo. Eh, tenía miedo a todo. No podía dormir, tenía miedo a dormir, tenía miedo a morir, tenía miedo a muchas cosas. Este tema empezó desde mayo cuando tuve una enfermedad casi tuve un paro cardíaco entonces es que ahí se agudizó todo mi tema desde ahí vengo padeciendo esto que se cura y se, se manifestaba cada cierto tiempo que tenía una enfermedad eh, la semana anterior al 25 de noviembre había estado un poco delicada de salud muy muy poquito y ahí pues me dio todo esto gracias a Dios me recomendaron a Miguel un familiar y he hecho cuatro sesiones con él a partir de la primera sesión tuve un cambio bastante considerable en mi estado de ánimo ya no estaba llorando por todo a pesar de que tenía un poco de miedo y angustia ya no era tanto a medida que ha pasado la semana porque hace siete días hace siete días que se cumple que iniciamos el tratamiento eh, he cambiado ya no tengo miedo puedo conciliar el sueño muy bien, ¿no? ha habido uno que otro día pues, que, que tengo algunas complicaciones porque tengo niños pequeños, pero básicamente mi estado de ánimo ha un cambio muy muy significativo en solamente siete días como me dice Miguel, esto va a seguir cambiando eh, mi, mi estado de ánimo va a mejorar aún más hoy me siento muy bien, ya puedo jugar otra vez con mis hijos me siento contenta y tengo fe de que voy a lograr salir al 100% de esto. Yo diría que estoy a un 90% curada, a un 95%. Estoy diciendo que estoy al último paso ya de salir y cerrar este capítulo de mi vida. Eh, y estoy muy contenta, muy contenta de haber iniciado este tratamiento. Yo no quería usar fármacos, no quería ir al psiquiatra porque yo me conozco, soy muy muy obsesiva y... Y no quería tomar medicamentos, aparte que sentía que eso podía destruir a mi familia. ¿no? Entonces esto para mí ha sido pues una ayuda de Dios bastante grande. Y a través de su don, que es curar con las manos, este, nos ayuda a salir de todas las enfermedades mentales físicas. Entonces, personalmente lo recomiendo, ha sido una experiencia muy grata. Y bueno, espero que algún día pues también tenga la oportunidad de vivirlo.